¿Puedes imaginarlo? Yo, en los salones de Headside, estudiando con Willow y Goose. Y tal vez con Amity. ¡Amity! ¡Oh, caramity! Quedamos en vernos para darme mi libro de Asura. ¡Apulada! Chicos, ¿os lo imagináis? Yo, recorriendo los pasillos de Headside, estudiando con Willow y Goose. Y puede que esté con Amity. ¡Amity! ¡Amita sea! Habíamos quedado para que me devolviera el libro. ¿Puedes imaginarlo? Me, in the halls of Hexide, studying with Willow and Gus and maybe even Amity. Amity? Oh, Amity! We're supposed to meet so I can get my Azura book back!